De esta manera, la Cancillería Boliviana entregó a la Armada un kilómetro de bandera de la reivindicación marítima que será extendida este sábado 10 de marzo en la carretera Oruro-La Paz, desde el casco hasta la localidad de La Apacheta. El acto iniciará con una misa interreligiosa en Caracollo a las 8 de la mañana con la presencia del presidente Evo Morales. Y en este día también queremos hacer entrega a la Armada Boliviana al comandante para que también los metros que aquí en la Cancillería hemos ido sumando, tejiendo, cosiendo, juntando, no son solamente metros, sino son profundos sentimientos de todas las hermanas, hermanos que trabajamos acá. Estamos logrando todo un, un llamado.